Bien, señores, gracias Carolina a todo el equipo de, de mañana, Francis Fulvio y a la gente que nos ve. Lo primero, a propósito de lo que está sucediendo en Las Guaranas, es decir, eh, que ante las supuestas irregularidades que está denunciando eh, el grupo de Lenín, eh, quien estuvo participando como candidato alcalde por Las Guaranas frente a Papi Recio del PLD, y al ver estas eh, incongruencias que según ellos hay en las actas, nosotros estamos llamando la atención de la Junta Municipal de las Guaranas. Si hay algún tipo de irregularidad ahí, ustedes están en la obligación, oiga esto, en la obligación de eh, aclararle a esos candidatos y al propio pueblo y al electorado, a la gente que votó, tienen que aclararle esa situación. Y si tienen que contar... Eh, valija por valija, mesa por mesa voto a voto tienen que hacerlo tienen que hacerlo porque es que, es que tenemos que romper con esa cultura tenemos que romper con esa cultura de de, de, de, de, de, de ese oscurantismo, de, de que me robaron los votos de que una urna no apareció ya eso tiene que formar parte del pasado y desde aquí, desde este programa nosotros les exigimos claro eh, vía eh, los mecanismos Legal. legales, les exigimos a la Junta Municipal de las Guaranas que aclare esa situación. Que la aclare. Y que si tiene que, que hacer el reconteo, que lo hagan. Pero que ese pueblo de Las Guaranas se merece, se merece eh, unas elecciones transparentes. Porque qué feo es cuando la cosa queda manchada. Si Lenín lo que está pidiendo es que vuelvan a contar cuál es el problema. Y ciertamente. Eh, dice William Brito, el delegado del Ajá, PLD, que si, si es que se puede hacer el reconocimiento una, en, una en las mesa. actas donde hay irregularidades, perfecto si sí, claro, si sí está de acuerdo el candidato, porque si el candidato entiende que hay que volver a contar cuál es el problema, son dos o tres volver eso, a contar, eso, eso, yo es, estoy totalmente de acuerdo son, con ve, eso, veinte y pico de colegios ¿Usted sabe por qué? porque el que ganó ganó, y el que perdió, perdió pero sin, sin, sin chanchullo sin chanchullo, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Pero hay que, hay que hay, si, si hay irregularidades, hay que volver a contar. Así que el llamado a la Junta Municipal eh, para que yo no haya no... Trastorno. van a ir, muchachos. Sí, los muchachos van para allá para la guaraná ahora a buscar esa información y ver cuál es la posición real de, de fuente eh, primaria de la Junta Municipal. Cambiando de tema y con relación a la situación del coronavirus en la República Dominicana, yo quiero eh, pedirle a los partidos políticos, tanto al del gobierno como a los partidos de oposición, por favor, este no es el momento de politizar esta situación. Claro, tampoco es que vamos a dejar que, sigan pa que pasen cositas por debajo de la mesa, aprovechando el estado de emergencia. Vi ahí, y digo que vi en un tuit, porque aquí también somos demasiado fascinerosos, y desde que vemos un tuit que alguien publica, ya lo damos como una noticia cierta. Y a veces no es así. Por eso es que la gente está en pánico, por unos audios que andan ahí de WhatsApp. Y que, que Vemos ahí de unos 395 millones de dólares, supuestamente. Yo lo vi en un tuit de, de Nieves, de Ricardo Nieves. Que le van a dar a Odebrecht. Eso sería Ese un tipo, crimen. De ser cierto, de ser cierto, primero hay que saber por qué, por qué en este momento, y ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el objetivo de esos 395 millones de dólares? Ese tipo de cosas, sí, pero bueno, ahí mirenlo ahí. Eso está en el listín, eh, muchacho, ¿verdad? Sí. En el listín diario. Dice ahí. El gobierno pagará 395 millones a Odebrecht para evitar el arbitraje. Este tipo de cosas, sí, nosotros tenemos que investigarlas. Pero de ahí a que nosotros entremos en utilizar, miren, miren esto, el mundo entero va a entrar en crisis. La crisis económica que viene, pero no solamente la República Dominicana, China que es una de las principales economías del mundo, va a entrar en crisis. Estados Unidos va a entrar en crisis. Alemania va a entrar en crisis. Rusia va a entrar en crisis. El mundo entero, señores, el, el petróleo se desplomó. Las bolsas se desplomaron. No. Y nosotros, y, no, y eso es porque el gobierno de Danilo Medina. No, pero claro que no, señores. En China eh, cerraron fábricas completas. Marcas, por ejemplo, como la Mercedes-Benz, y eh, eh, eh, eh, bueno, la, la parte de la, del de la, de la, de la, en, ensamblamiento, eh, eh, han cerrado. No, y el despido masivo de, de empleo ya lo están haciendo. Claro, entonces nosotros no podemos querer montarnos en esa ola de aprovechar este momento para atacar al gobierno. Claro, lo que no esté correcto lo decimos y lo denunciamos, pero montarnos en esa ola de que la crisis que viene, porque viene... Viene una crisis en la República Dominicana, y entonces, en eh, eh, eh, enrostrarle eso, plasmársela al gobierno, Pobre sabemos pibre. que no. Sabemos que no, porque la crisis no solamente es en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Y por eso yo quiero invitarle a los dirigentes políticos a deponer las actitudes. Y desde ahora, yo, que lo que soy es dominicano, que lo que soy es dominicano, y especialmente Franco Macorizano me pongo a la disposición del pueblo eso es lo que yo quiero que ustedes hagan eso es lo que yo quiero que, que, que, que los dirigentes hagan que se pongan a la disposición del pueblo y que si usted ve que su vecino que es de escasos recursos no le ha llegado nada no tiene la comida vamos a dársela, vamos a llevársela y si por ejemplo hay una persona enferma eh, eh, un anciano que no tiene mucha capacidad de movilidad y vive en su zona nosotros los ciudadanos, los dominicanos somos los que estamos llamados a ir en auxilio de esa persona en el caso de que el gobierno no llegue, porque no podemos hacerlo todo el gobierno. Así que ahí está mi número. Yo no hablo, yo no hablo, yo no hablo por hablar. Ahí está mi número. Si lo pueden poner muchachos, cualquier persona que me necesite, yo puedo ir. hacer Una compra o algo. Ojo. Pero ese momentito, porque ahorita, ahorita dice la gente, Igual. tú necesitas que has dado una compra. No, me refiero a la parte humanitaria. Wow. Eso es lo que llama ¿Eh? altruismo. No, no, la parte humanitaria. Mira, a la yo personas persona, adultas, la persona mayor. a la disposición. Porque yo tengo un vehículo. Yo necesito una de mil nada más. Yo te, una no, comprita. Cuarto, pero no un cuarto, Una comprita ¿Eh? Porque los míos son sudados. Eh. <risa> no, se entiende. Él hace de delito. Pero si una persona, por ejemplo, necesita que le ayudemos, sí. yo estoy a la disposición. ¿Sabe por qué? Porque lo que soy es dominicano, porque lo que soy es franco macorizano. Y qué bueno que la gente del pueblo se una. Quítese la bandería política, quítese por este momento los colores y ayudémonos unos a otros. Sabemos que hay, una, hay gente que tiene más posibilidad que otros. Entonces nosotros, los que quizás estamos ahora mismo económicamente mejor que, que, que nuestro vecino, por ejemplo, tenemos aquí en auxilio de él en lo que el gobierno llega. Si es que llega, pero no podemos utilizar esto para comenzar a hacer la denuncia. Mira, allí hay una señora que el gobierno la abandonó. No tenemos que ir nosotros en auxilio de esa persona, porque lo primero que somos es dominicanos. Ahora no es peleando contra Haití, no es peleando contra Estados Unidos que estamos. Ahora estamos peleando contra un virus. Y ahora tenemos que unirnos todos los dominicanos. Y qué buena sea esta causa, que no es contra, que no es contra humanos sino contra un virus. Y entonces, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no quitarnos esas banderías políticas? ¿Por qué eh, no querer desprendernos? Caramba. Coño, dejemos ese odio. Dejemos, escúchame dej, eh, el término. Dejemos esa vaina de querer todos sacarle un provecho político. Vamos. Hacer dominicanos en este momento. Yo realmente nunca, yo tengo 36 años, yo nunca había visto una situación así en la República Dominicana, ni siquiera en el mundo. Lo había visto con el Ébola eh, en, en África, pero una situación así de ver eh, eh, las calles desiertas y todo, yo nunca la había visto. Y le, y le tengo que decir, me he asustado. No estoy diciendo a la gente que entre en pánico, pero me he asustado por mi familia. Entonces, decirle a la gente... Quitemos la bandería política por un por un tiempo y vamos a ser dominicanos, que es lo más importante. Tenemos una llamada, muchachos. Mira, ah, como hizo Alfa, 10 mil dólares para la familia dominicana en el estado de emergencia. Buenos días. ¿Cuál Alfa? El Alfa. Buen día. El artista. Sí. sí, buen día. Eh, a mí me gusta la, el discurso de Yerjá, pero yo no sé por qué es sí, sí. quiero que me lo explique. Se siente el papá de los pollitos. Descendiente de gobierno. Él para defender a Danilo. Vamos a unirnos como pueblo, vamos a unirnos como, como nación. De manos antes del discurso del presidente, ya nosotros por las redes sabíamos la, la protección que debíamos tomar y la hemos estado tomando. República Dominicana, el gobierno del año pasado solicitó 350 ...como 350 millones de dólares prestados. Pues, Acaso pasamos una catástrofe. O sea, yo mismo, amigo, se me el mismo que ese dinero está reservado para esta ocasión. Entonces, porque lo vamos a tener que pagar todos nosotros. El gobierno no está prestado económicamente. Vamos a hacer lo que tiene que hacer y exigirle que eso se, ¿sí? como dijo anoche, que ya había comprado... Así es, así es. Y decirle eh, eh, a, a Irka, el gobierno avisó anoche que está en constante comunicación con los diferentes países de la región para en conjunto, porque el problema es que no hay de nada en ninguna parte ahora. Que está, no hay de nada común. El, el mundo entero, señor, ha escaseado todo. Si tú, por ejemplo, Estados Unidos, es difícil encontrar mascarillas. Si tú vas, por ejemplo, a la propia China, es difícil, porque es que todo hubo que cerrarlo. A, a, a Rusia, ahí, ahí llegó ahí entra, un avión Ahí con entra 500, el mil proceso de ahí. especulación. Hay comercio que no tienen, eh, en, no entienden, y yo creo que ahí el Estado, en el estado claro. de sección que pueda de, definirse hoy, el estado de sección, tiene el Estado que atacar esas empresas especuladoras que encarecen insumos de esta situación que son necesarias para el pueblo. Eviten cualquier revuelta porque también sí. el pueblo no va a permitir que se le engañe. Sí, porque sea otra, que te suben los precios, eh, eso sí son malos dominicanos los que hacen eso. Ah. Lo que te esconden la, la mercancía para luego eh, especular con el precio, para luego eh, eh, vendértelo al doble o al triple, qué malos dominicanos son. Y ahí el Estado debería intervenir. Tiene derecho a intervenir. Ahí, ahí el Estado debe intervenir. Qué malos dominicanos son los que hacen eso, que no están pensando en su gente, que no están pensando en su pueblo. Porque son de aquí, salvo la gente, ¿verdad?, de que estuve por allá, eso estaba lleno de gente la, en la farmacia San, San, San Miguel, que sabemos que no están especulando con, con, lo, con los precios. Y de nuevo, señor, hacer el llamado. Vamos a desmontarnos durante un tiempo las banderías políticas. Dejemos las pasiones, dejemos el odio. Y vamos a unirnos como dominicanos. Y reitero, si usted no tiene capacidad o no tiene facilidad de movilidad y necesita cualquier eh, eh, eh, que le hagan cualquier diligencia, llámenos. Que estamos a su orden. Ahí está. Estamos a su orden. No importa el lugar. No importa el lugar. Porque alguien tiene que salir. Alguien tiene que defender a sus vecinos. Alguien tiene que defender a su pueblo. Y tenemos que hacerlo nosotros. Ahí entran también las juntas de vecinos, Wander, Yerjan, Claro, ah, La junta los de grupos vecino, juveniles. Los grupos juveniles tienen que estar unidos en su comunidad y establecer eh, personas específicas para salir y cuando regrese toda su ropa debe estar inmediatamente en la lavadora. Y hasta que no se desinfecte bien, pues no tocar a los que están dentro. Claro, no acercarse más de dos metros. Salud Pública debería estar llamando a, a, es a preparar digo, grupos de voluntarios más. para ese tipo de, de, es de, de, digo, de, de trabajos. Para más. que se hagan hacer las compras y ese sí. tipo de cosas. Yerian, Pero son ellos los que tienen que llamar y preparar a esa gente y educarlos. Yerian, ahí es que yo digo que le ha faltado un programa efectivo de educación al pueblo, de orientación orientación, mucha orientación que esto puede salvar muchas vidas vamos a más buenos, días. A esta, buenos días buenos días sí, buenos días me llamo, día. llamo Joanny, de aquí de Uganda ¿no? ¿y cómo se van a hacer los chiripero entonces? mire yo quiero decirle algo porque hay esas preguntas miren, cada quien en su lugar y su posición Debe saber que si esto le llega de repente y no se han preparado, debemos de empezar a pensar qué hacer. Mi recomendación, aún no se ha dado, aún no se ha dado la, la emergencia definitiva oficialmente para que estemos en nuestras casas. Ahora bien, durante el día de hoy usted va a tener que prepararse y evaluar qué cosas se necesitan para usted porque también el que, al, al que usted le debe tendrá que esperar, si es por el asunto de pagar. Pero también usted va a, tener, va a tener la facilidad de posponer ciertas cosas y hacerlo adecuadamente. Puede trabajar por teléfono y con la adecuada distancia, yo diría que pueden hacer la, la, las transacciones con un delivery. Alguien que lo lleve y que le traiga su dinero. Si Atención, Francis. Miren, el listín diario acaba de publicar ahora mismo que un hijo de Víctor Gómez Casanova acaba de dar positivo sí, al coronavirus. Sí, sí. ¿Y, ¿Y dónde fue eso? ¿Sí? Míralo ahí, los muchachos lo tienen. Bueno, pero tu equipo está encendido hoy. Sí, ahí, eh, ya eso. Eh, Muy bueno. eh, velo, ahí, ahí se puede observar. Eh, hijo de Gómez Casanova da positivo sí. a coronavirus, señores. ¿sí? Ahí está Dios mío. Reiterar el llamado al, al pueblo dominicano Vamos a unirnos Como hermanos Sería interesante saber Cuáles fueron los lugares Que él visitó Para saber Y le no, y no, le, in, y le indica no. a la sociedad ya, ya eso, quiera, El ministerio ya. hará el mapa Pero de, de, de Imagínense ustedes mapa, si A esos como niveles ellos le llaman, Si a esos niveles Ya se están contagiando no. Imagínense ustedes El pueblo llano Que tiene contacto eh, No masivo. vamos a alarmar Es por eso que cosa... hay que dejar El pánico Dejar la alarma sí. Y a las autoridades de salud pública, al ministerio de salud, debe de orientar bien al pueblo que no lo está haciendo. Se necesita más orientación, con orientación, con orientación firme, con orientación responsable, se salva mucha vida. Muchísimas gracias, Yerjan La Antigua, por su tema.